Y tú, amigo mío, estás soberanamente... esta madre, compa! Algunos centímetros más tarde... No, no, o sea, no, güey, no, otra o vez ¡Ay, con un pinche mal! ¡Ay, con un pinche mal! ¡Ay, con un pinche mal! ¡Ah, se burló de mí! Mucho, mucho más tarde ¡Es mi venganza, Spanky! A ver si esto es de tu talla Misión cumplida ¡Peligro! ¡Esto no es un simulacro! Tus últimas palabras ¡El c***o de tu madre! Apóntele bien! ¡Uh! ¡Estuvo cerca! ¡Sala, pelea! Nada puede malirse. Tengo un problema. Bueno, tengo dos problemas. ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Podría ser el fin del Hombre Araña. ¡Estás bien carnal! Un buen soldado nunca deja solo a un compañero. ¡Me lleva la cachetada! ¡Qué madre! Gracias. La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio. Apóntele bien. ¡Prepárate para morir! No Vamos a irme Bueno, ya va, para su casa. Bravo. ¡Que se arman los putazos! Aquí tenemos un pendejado, los marsupiales. El pendejo. El pendejo. Target. Uncle. Hoy te llevo al infierno conmigo ¡Estoy feliz y enojado! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Eso no tu no pasó ni un minuto, güey ¡O sea, no mames! Nadie... Ya, con todo respeto, carnalito! chingas a tu madre, güey. Otro oh, rato! Bien pensado, Woody. Adiós. Tengo un problema. ¡Cómo chingas! ¿Estás molestando a mis amigos? ¡No! Nope. ¡El pendejo! ¡El pendejo! ¡Dónde está tu honor, basura! ¡Eres una completa vergüenza! ¿Qué es que haces? Lo voy a acusar ¿Cómo no lo puedes imaginar? Surprise, motherfucker No. ¡Nope! Bueno, amigo, tú lo no pediste. Tú no eres competencia para yo allí. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! refuerzos! ¡No! es una mala idea! ¡Gracias a mi frijado! ¡Agarrense en la putaza! ¡Agarrense en la putaza! ¡Agarrense en la putaza! Oh, ¡Ahora sí! ¡Ya te cargó el payaso! ¡Ya no tienes a dónde huir! Problema resuelto. No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar. Vamos a morir. ¡Aldance! Bueno, ya está. Suficiente.